Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche eh, en esta presentación, conversación que se titula Prácticas y reflexiones sobre archivos de arte documentando la memoria en América Latina. Eh, la sesión es un acercamiento a experiencias directas, eh, de experiencias puntuales de intentos de organización y preservación de la memoria de las artes visuales y artes escénicas tanto en Costa Rica como en otros contextos, nos parecía importante poner en diálogo distintas, distintos proyectos y pensar cuáles son sus particularidades, cuáles son sus características, pero también pensar cuáles son las dificultades que presentan, cuáles son los retos que plantean, qué tipo de desafíos, qué tipo de preguntas colocan en torno a la idea de del arte como un elemento vivo, pero también como un elemento que puede ser organizado, que puede ser guardado, que puede ser compartido, que puede ser accesible. ¿Qué maneras tenemos de eh, guardar esos, esos materiales que se producen relacionados a la práctica teatral, pero también a la práctica artística? ¿no? ¿Y qué estrategias se pueden implementar para que esos materiales que se han producido no se pierdan? ¿no? Y que además puedan formar parte de procesos, de reflexión, de escritura, de investigación sobre la historia del arte, o asociado a la historia del arte y también a la historia del teatro Entonces, eh, nos acompañan tres personas y la verdad es que les agradezco muchísimo que hayan aceptado compartir y conversar sobre lo que vienen haciendo eh, Por un lado, Alexandra Luna, Carvajal y Mariela Rizmo del MAE, el proyecto de memoria de las artes escénicas aquí en Costa Rica y por otro lado, Luis Muñoz Goyedo que ha sido, eh, que ha estado a cargo de, de un proyecto muy importante en Chile que se llama el Centro de Documentación de Artes Visuales, el CEDOC, y estuvo trabajando por mucho tiempo en, en Chile, haciendo un trabajo que nos va a mostrar ahora dentro de muy poquito, y actualmente es la archivista, no es la... ¿Cuál es tu? Catalogadora. Catalogadora, catalogadora. catalogadora. Catalogadora jefe de un proyecto muy importante que se llama Documentos de Arte Latinoamericano y Latino del Siglo XX, que es un proyecto que ha puesto en marcha el International Center for the Art of the Americas, del Museo de Arte de Houston, y es un, es un proyecto de archivo muy singular, probablemente el proyecto de archivo digital más ambicioso que hay sobre el arte latinoamericano. Y yo creo que va a ser interesante también pensar eh, ambos proyectos, porque ambos proyectos se encuentran en etapas distintas, por un lado ustedes están trabajando eh, a, nivel material, ¿no? a nivel material, la organización de estos documentos, de estos afiches, de estas fotografías eh, y, y digamos que no han dado el salto a lo digital, pero el, el, el, la organización material claro plantearía una serie de preguntas y en el caso de, de luz, eh, más bien lo que prima es justamente el elemento digital como una forma de ser accesible estos documentos. Entonces creo que va a ser interesante pensar cómo estos dos proyectos en sus fases distintas eh, proponen pensar la accesibilidad, la preservación, la historia y la investigación. Entonces voy a, rápidamente a leer las, las biografías de nuestras invitadas para darles paso y luego que podamos conversar todos a partir de lo que nos van a compartir. Eh, Alexandra Luna Carvajal es coordinadora del archivo Memoria de las Artes Escénicas, archivista y estudiante de historia. Se ha desempeñado como editora de revista y asistente de la Cátedra de Historia y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Ha colaborado en la edición de dos libros. Asimismo, ha ejercido como archivista en asesores aduanales y comerciales, danza universitaria, memoria de las artes escénicas y junta de ahorro y préstamo de la UCR. Voluntaria de ONGs como Cruz Roja y Terra Nostra. Ha ejecutado proyectos de gestión de riesgo, prevención de violencia y medio ambiente en comunidades vulnerables. Mariela Richmond estudió artes plásticas con énfasis en diseño gráfico y enseñanza de las artes plásticas en la Universidad de Costa Rica. Se encuentra en conclusión de la maestría académica en artes de la misma institución. Ha cursado talleres de escenografía en México, Argentina, Chile y República Checa. Además ha realizado talleres de museografía, curaduría, dramaturgia de espacio y de vestuario, escritura performática y creación sonora, pedagogía y diseño audiovisual y procesos colaborativos de artes visuales y escénicas formó parte de la residencia de Rapaz 2009 y 2010 en Nicaragua y alter la Academia de Teorítica, hace dos años. Recibió el premio de escenografía 2014 y ha obtenido dos veces el primer lugar en la muestra Bon Art Petit realizado por la ex francesa de Costa Rica. Luz Muñoz Robolledo es curadora, investigadora y gestora cultural en artes visuales. posgraduada en Máster de, eh, de Artes en el Critical Curatorial en Geneva University of Art and Design en Ginebra, Suiza. Desde el 2014 es doctoranda del programa Doctoral Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Desde el 2008 es parte del equipo central del proyecto Documents of 20th Century Latin America and Latino Art, a Digital Archive and Publications, en el ICA International Center for the Arts of the Americas, en el Museum of Fine Art, Houston. Entre 2011 y 2014 formó parte del Ph.D. Seminar Program Critical Curatorial Cybermedia en Geneva University of Art and Design en Suiza. Entre 2011 y 2013 formó parte del Seminario Documenting Global Art, Theories, Database and Experimental Research Tools de la Universidad de Barcelona eh, en colaboración con el Instituto Nacional de Historia del Arte en Francia. Trabaja actualmente en la gestión de archivos, gestión cultural y comisaría de exposiciones. Sus temáticas de trabajo e investigación son archivos de arte, memorias, movimientos sociales contemporáneos. Entonces vamos a comenzar con, con Alexandre y con Mariela y luego pasamos a Luz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, es, buenas noches. Nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia eh, archivística y artística de la memoria de las artes escénicas. El primer archivo que custodia el arte escénico en Costa Rica, y podemos hablar que es el único a nivel privado que lo está haciendo. La memoria de las artes escénicas nace en el 2010 por un PROARTES y es la única institución que nace pensando en el rescate de la memoria de las artes escénicas. Esto es un centro de documentación de la danza, el teatro, el circo, que había sido a nivel costarricense una cuestión ya muy olvidada, en eh, tanto que no se estaba recuperando, no había un centro de acopio donde se plasmara o se dejara la memoria del arte escénico en Costa Rica. En el 2016 la fundación se reinventa y hace, se va para el edificio de la y además implementa que pues son los laboratorios que más adelante les va a hablar Mari y en realidad esta propuesta viene de un archivista que para mí es casi que nato de nacimiento que es Carlos Smith que él busca recuperar esa memoria que nadie más en Costa Rica lo estaba haciendo y lo busca centrado en una idea que es el espectáculo y yo creo que eso es como una idea muy novedosa porque a nivel de archivos latinoamericanos no existe esa composición de guardar el espectáculo, conservar el espectáculo como toda la obra de la creación hasta la puesta en escena y qué pasa posterior a eso. Un poco de, los, de imágenes que tenemos. Ok, este, cuando nos plantearon eso, dijeron: bueno, ¿cuáles han sido los retos? ¿Cuáles han sido los logros? La metodología. Eh, para entrar a los retos. Son muchos porque el arte en sí mismo es libre y entonces ahí hay que salirse un poco del rol del archivista con una metodología muy cuadrada de que usted tiene que normalizar cosas y hacer procesos así tal cual pero el arte no se puede normalizar, el arte es libre y cada artista puede hacer con su concepción de escena lo que quiera. Y a partir de ahí produce un montón de documentos, porque los documentos pueden ser tan varios como la creatividad que tenga el escenógrafo, el actor, la actriz. Y de ahí hay que salirse un poco y entender cómo se da la composición escénica. ¿Y por qué hay que entenderla? Porque si vos no entendés cómo se da un proceso a nivel físico, no vas a entender cómo conservarlo y cómo disponerlo al público entonces hay que empezar a salirse un poco de ese rol y meterse en un rol totalmente diferente y empezar a pensar diferente porque lo que aprendiste en la academia generalmente no te sirve ¿por qué? porque es un, un ambiente totalmente nuevo que a nivel teórico casi no hay nada que no tenés cómo meterte a las artes escénicas y conservar eso y entonces es saber que uno solo solo a nivel teórico, archivístico pero con un montón de personas que te acompañan, te acuerdan y te dicen, bueno esto hay que hacerlo de esta manera hay que hacerlo de esta otra porque no podemos perder la noción del arte y del espectáculo como lo primordial entonces ahí la teoría no sirve y hay que empezar a tropicalizar la teoría ¿Sale? y entonces esta es una obra un rey, hace poco la hicieron la como parte del laboratorio inventario Ok, entonces a partir de ahí viene la metodología, que es básicamente, eh, nosotros lo que hacemos es que buscamos donaciones puertas por puerta. En Costa Rica sí es importante contextualizar que solo somos nosotros a nivel privado que estamos haciendo esta labor, que en realidad se ha perdido muchísimo lo que es la historia del arte escénico en Costa Rica que hay vacíos en la memoria y yo creo que, es. o sea, hay una tesis en Costa Rica que la hizo Juan Carlos Calderón que dice que realmente nos, en Costa Rica investigar artesano es muy difícil puesto que no tienes material crudo para investigar o material de archivo, ¿verdad? Entonces sí, eso es una cosa que imposibilita y también a nivel gubernamental existe una invisibilización de lo que son los archivos especializados en artes en todas las artes y en artes escénicas aún hay un vacío a nivel legal eh, entonces un poco para hablarles de la metodología entonces lo que hacemos es que buscamos donaciones ¿cómo las buscamos? buscamos puerta por puerta escenógrafos, actrices, grupos de teatro y danza que nos quieran donar su información y a partir de ahí nosotros le damos un tratamiento archivístico que es la parte de conservación, preservación y limpieza una vez que estos documentos lo, lo, los traemos a la memoria que pueden haber estado en pésimas condiciones en garajes, en, debajo de sillones <risa> donde ustedes se pueden imaginar ahí están los documentos de artes escénicas en la casa de cualquier artista eh, una vez que ingresan los documentos le hacemos la parte de conservación, preservación y limpieza a estos documentos se hace un inventario del ingreso, lo, lo, los documentos que entraron, y empezamos a, una, a ver la clasificación, clasificamos por año. Tenemos que es más útil, porque si usted es investigador y usted dice bueno, yo quiero saber todo el piso Zara Sika", entonces pone Zara Sika en el buscador y vas a encontrar todo lo que ha hecho Sarastica desde que empezó su labor como artista hasta la actualidad. Ya Sara no lo no lo hace, pero podrías encontrar todo. Nosotros tenemos fondos documentales desde 1921 hasta el 2017, que es un fondo muy, muy grande, muy amplio de información. Después los describimos, los colocamos en unidades de instalación, que básicamente son como las cajas de archivo, y los ponemos a consulta visual al final. Es importante lo que decía Miguel, de que nosotros aún estamos trabajando con la parte física, porque a pesar de que la fundación tiene siete años, todavía, por falta de muchas cosas, no hemos logrado digitalizarlo. Sin embargo, nuestra visión es digitalizarlo para que esté abierto a todo el medio artístico costarricense, que, que creemos que es primordial, que es algo que si no se hace, se va a perder, pero estamos totalmente abiertos al público y nuestra no invitación son los sábados entonces un poco ahí, si ¿Sí quiere si ¿Sí pasar. Ok, ahí habla ok, también la diversidad de tipos documentales, existen muchos tipos documentales que pueden ser banners de 3 metros, que eso no se ve en cualquier archivo, digamos, un archivo normal, imagínenselo como con documentos, soporte papel, y vos venís aquí te encontrás un banner de 3 metros por 2 metros que tenés que archivar y yo creo que eso es Bastante complicado porque no hay, no, hay cómo, no hay teoría de cómo hacerlo, ¿verdad? La obsolescencia tecnológica, tenemos VHS, discos de acetato, diapositivas como las que muestra el, el Facebook, digamos. O sea, son tantos documentos como ustedes se pueden imaginar. También nosotros salimos de esa concepción de documento físico y creemos que realmente un usuario puede ser un documento un trofeo que ustedes ganan como parte de su accionar como artistas es un documento. ¿Por qué? Porque los documentos son producto de las funciones que ejecuta cada actor. Y si usted como actor, actriz, bailarina, se ganó un trofeo y se lo ganó por una actuación que usted hizo en una obra en específico, ese trofeo debe estar ligado a toda la composición escénica que hizo ese artista. Entonces también nos salimos un poco de eso y vamos más allá. Eh, perdón, estaba un poco enfermo. Hay una cantidad de almacenamiento, implica una cantidad de almacenamiento muy grande porque hay las grabaciones. Perdón, es que estoy un poco enfermo. Hay una cantidad de almacenamiento, almacenamiento tecnológico que se necesita porque a veces hay que grabar o. o lo ideal sería tener obras grabadas para que la gente pueda acceder y verlo. Eh, y implica a veces 15, 20 gigas, que si implica un montón de grupos a nivel nacional que están presentando obras cada fin de semana, y que cada hora pesa 15, 16 días, vamos a tener un terabyte demasiado rápido. Y eso implica que tenemos que tener almacenamiento, que tenemos que tener soporte tecnológico, que tenemos que tener un ingeniero informático, que son un montón de retos que tenemos que cubrir que apenas estamos ahí, libertad Vamos ahí poco a poco. Eh, entonces, ya digamos a nivel cómo se vincula esto, ¿verdad? Cómo vinculamos todo este montón de retos y cosas con nuestra otra área, que es el lab, que en verdad es como nuestra proyección al, hacia afuera del archivo, ¿verdad? El archivo. Este archivo no es un archivo muerto, este es un archivo más bien vivo, que lo que busca es que la, los artistas vean los documentos y creen nuevas cuestiones de arte, porque hemos visto que en Costa Rica hay tendencias, o sea, en algunos años eh, el archivo, o bueno, en algunos años el arte escénico tal vez usa una tipografía, un concepto tal vez claro, en otros tal vez es diferente, tal vez en, una, en un tiempo fue mucho clásico, ¿verdad? Textos clásicos como estaban, y ahora más bien están haciendo cosas nuevas, están generando sus propios espectáculos a partir de sus propios textos. Y como se ha venido marcando, entonces son todas estas tendencias que se pueden hacer a nivel de investigación y que nos permite proyectar el, el, el archivo hacia afuera porque la gente puede recrear el arte a, arte a partir de lo que se hizo hace mucho tiempo, artísticamente se puede volver a tomar y hacerlo. ¿no? ¿verdad? Entonces hay un poco de nuestra proyección como archivos de fuera, después hablar, Mariana. Sí, que ahí pensamos que uno de los retos de pensar, eh, esta exposición era también vincular lo pedagógico que es una de las áreas como también importantes, como que la memoria y, y la parte pedagógica siempre han ido de la mano, o al menos desde el momento en el que eh, igual Carlos nos compartió como esta cantidad de información, un grupo de gente, decidimos como bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces ya de por sí teníamos una responsabilidad ahí como, como en, en Costa Rica no existe formación de diseñadores escénicos, tampoco existía una revisión de lo que habían hecho otros especialistas en el área. Entonces lo que decidimos era... Eh, partir de la idea de que la memoria es nuestro motor, es como el corazón de lo que nos empezó a dar información para generar y nació esta necesidad de revisar... Voy a Entonces esta noción de primero revisar nuestras experiencias y cómo, cómo las sistematizamos y cómo las compartíamos. Porque teníamos mucho ganas de, de estar juntos y de compartir, pero no teníamos una metodología entre nosotros. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Busquemos información, busquemos bibliografía busquemos quién le Bien. había hecho una entrevista a tal escenógrafo, tal diseñador que ya no está ¿no? murió o se fue del país verdad. entonces primero fue como encontrar un estado de la cuestión y después decir, bueno, lo que tenemos ahorita es el presente y tenemos una memoria que a pesar de que nos habla del pasado, está constantemente referenciándonos esa materialidad que ya existió entonces ahí, eh, ahí nacen esto que nosotros bueno, le pusimos como cartografía de la memoria y es unirnos a explorar las experiencias que hemos vivido para poder compartirlas con nosotros. Encontramos que una de las, digamos, de los entes que, que producen más cantidad de archivo son los diseñadores, porque es, muy, es contraproducente un archivo de artes escénicos que intenta documentar el acto efímero, o sea, el teatro ya de por sí crea como una noción de tiempo-espacio en donde sucede eso y nunca más vuelve a suceder. Tratar de documentar eso es lo que dice Ale, es complejísimo, porque puedes documentar el afiche, el programa de mano, que es lo tangible y lo que se le entrega al público. Pero después, ¿qué pasa con el vestuario? ¿Qué pasa con la bitácora de la actriz? ¿Qué pasa con la bitácora del diseñador gráfico? ¿O qué pasa con los planos del arquitecto o el diseñador de iluminación? ¿O las mismas sensaciones como corporales o... Eh, escriturales que se empiezan a dar en ese proceso, entonces se vuelve como un gran mapeo de sensaciones que tienen un involucramiento con el cuerpo. Y yo creo que precisamente es por eso que nos salimos de la concepción tradicional del documento de archivo y empezamos a pensar en ese documento como las funciones que hacen los actores, actrices, productores, escenógrafos y entonces ya el documento no es una cuestión más, eh, más no tan tangible y se vuelve un poco intangible porque necesitamos recuperar esa enfermedad, digamos, del espectáculo en sí mismo a través de, de otras cosas. Por ejemplo, la escenografía es algo que nunca se cuenta en Costa Rica, pero ¿por qué la escenografía no puede ser un documento de archivo si esa simonia las funciones? Entonces es un poco intentar a través del documento recrear una experiencia que alguien ya tuvo viendo un, un espectáculo que se hizo en 1980. Entonces sí es muy complejo porque es como a través de los objetos podemos crear sensaciones en las personas para que realmente lleguen a sentir el arte en sí mismo. Sí, siempre va a ser un acercamiento porque sabemos que, que el, el presente ya pasó, ¿verdad? Pero la idea de generar como esa gama de posibilidades ahí entonces las líneas que conectan serían en, en ese momento cuando empezamos los laboratorios lo que pensamos era generar una plataforma de diseñadores con conciencia de la creación del de material escénico desde la sistematización y desde un lugar en donde justamente la afectividad genere esos lazos entonces esta plataforma tiene tres años empezamos con el laboratorio de diseño y el año pasado con monumentaria y estamos terminando con iluminación. Ese grupo de gente es lo que nosotros queremos de una forma como sueño empiece a generar un diálogo con diseñadores conscientes de esa necesidad de memoria y conscientes de que la materialidad que diseñamos para escena es un documento de investigación, es investigación y creación al mismo tiempo. Entonces por ahí el, el tejido de, de esos saberes compartidos desde nuestra experiencia es lo que nos diga como pasado, presente, como responsabilidad hacia un futuro. Creo que el otro es pasado. Bueno, eso es parte de la, la primera muestra de diseñadores escénicos que hicimos el año pasado. Esta es una pieza de Francesco Bracci y Melissa Rivera. Y creo que esta es la última, que tratamos de ligar como ambas cosas, ¿verdad? De, bueno, qué logros tenemos. Tenemos espectáculos completos, entendiendo el, el completo más bien como archivos que están fragmentados, ¿verdad? Y que eso lo creemos válido porque a veces tenemos, eh, por ejemplo, el, el documento que nos, que nos dio Rubén Pagura, ¿verdad? Que él fue como recortando los, los artículos donde, de periódico, de su experiencia. Entonces es por sí mismo como un documento fragmentado, un documento que tiene rupturas, que tiene una materialidad muy concreta, yo creo, bueno, ahí un poco los logros, yo creo que ha sido una cosa muy importante que tienes en fundaciones que trabajamos con amor, y en serio, o sea, muchas cosas las hacemos con tal vez no muchísimos recursos y cada logro que hacemos realmente lo disfrutamos mucho, y es en realidad... Para nosotros el espectáculo es el centro del archivo y a partir de ahí nos damos cuenta que estamos descargando espectáculos completos. O sea que tenemos mucha información y que la verdad, gracias a Dios, hemos logrado ir a través de donaciones que hemos conseguido ir estructurando espectáculos. Entonces ya le podemos dar al usuario espectáculos de oro totalmente completo. Cosa que en Costa Rica antes de nosotros no existía. Estos documentos son históricos, o sea, son documentos que... Por ejemplo, tenemos un documento de 1921 donde interpretaba eh, Melito Salazar, que en el honor a él, ¿verdad? El Teatro Popular, Melito Salazar lleva el nombre. Descartamos memoria de personajes históricos como Atahual Palacioco, Marcelo Gaete, la Compañía Nacional de Danza, el Taller Nacional de Teatro, el Taller Nacional de Danza. O sea, compañías públicas que no están documentando sus espectáculos. Nosotros, una fundación privada, lo estamos llevando a cabo porque creemos que se tiene que hacer un esfuerzo y se, se necesita documentar el arte y nadie lo ha visibilizado, no lo ha visibilizado el Estado, no lo ha visibilizado los actores, no lo ha visibilizado la archivística tampoco. O sea, es un campo realmente vacío a muchos, en muchos aspectos y que realmente, por ejemplo, Atahual pareció que es un personaje muy importante en México y aquí vino y hizo espectáculos, y que toda esa documentación estaría en este momento perdida si no fuera que de verdad vamos a tocar puertas y traemos la información. También es importante decir que nosotros no lo producimos. Digamos, son documentos que producen otras personas que nosotros lo que hacemos es rescatar Y a partir de ahí, hacemos una presentación de la memoria escénica en Costa Rica y tenemos fuentes primarias para la investigación del arte escénico que eso antes. Realmente no se tiene. El único archivo que ahorita está funcionando que lo hace es el Teatro Nacional, pero lo hace de sus propios espectáculos o algunas naciones. El Archivo Nacional de Costa Rica ha llegado, escenógrafos pues, a dejar eh, sus documentos y le dicen que son otros, todos son documentos de archivo. Entonces ellos guardan todo y se lo tienen que llevar para sus casas. Entonces también hay una invisibilización, ¿Por qué? porque el actor no dice, estos no son muy documentos, porque no los puede recibir acción nacional, pues bueno, nos nosotros. Existe <risa> una sí, sí, sí, conciencia sí. profesional que se debe desarrollar. Exacto, yo creo que para cerrar justamente eso, esas fuentes primarias de investigación, creo que somos la nueva generación consciente de una revisión de la memoria y de estar constantemente revisitando el pasado porque ya hay un montón de hallazgos. El hecho de que no estén catalogados o sistematizados por el Estado eh, creo que no tienes una posibilidad de salirnos de ahí, de autogestionar como espacios, posibilidades de, de lenguajes distintos, abrirnos a no solamente el cuadrado, ¿verdad? De decir, bueno, yo puedo generar un libro, puedo generar una, otro tipo de, de, de posibilidades a través de lenguajes híbridos. Entonces por ahí yo creo que terminaríamos con esa conciencia profesional de, de que no es un archivo que está como con telarañas y que uno le da un poco de sueño ir a revisar, ¿verdad? Sino que al menos lo que nosotros pensamos como centro de investigación eh, y documentación que es un archivo que está vivo y que, y que eso nos pasa por el cuerpo. <risa> Quisiera saber si todos me escuchan bien con este nivel de voz atrás, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por venir a compartir este momento de diálogo. Eh, yo también estoy invitada acá en, en, en Teorética eh, unos días, así que ha sido realmente una super experiencia compartir y dialogar con, con esta institución y su proceso también que tiene de construcción de, de, los, de archivos, tanto de la memoria de lo que es Costa Rica y de la región. Eh, yo, bueno, quería compartir dos experiencias hoy día, desde, desde donde yo puedo contar algunas cosas, eh, por haber sido, digamos, un poco testigo y partícipe. ¿no? La, primero voy a contar una experiencia local que es una experiencia en Chile, el Centro, el Centro de Documentación de Artes Visuales, que, en el cual, bueno, voy a contar un poco que a mí me tocó un poco los antecedentes y luego participar en la creación de este, de este proyecto hace ya 12 años, o sea que bastante tiempo atrás y el proyecto ha evolucionado mucho, pero eh, sería interesante también un poco, a lo mejor, contar también cómo, cómo ellos empezamos a, a trabajar en la recuperación de esa memoria eh, manualmente y buscando y cómo también y, por, y en qué momento nos toca digamos, darnos cuenta de estos vacíos, de, de, de, de esta necesidad eh, más o menos, bueno, eh, la, un poco de antecedente el año 2000 se hace en, en Chile en el Museo de Bellas Artes una exposición que se llamó Chile 100 años con la intención de, de hablar, digamos, de todo este periodo y qué había pasado en, en el contexto del arte. Y eh, la, la, el último periodo, que era lo más contemporáneo, 73-2000, le toca curarlo a Justo Pastor Mellao, un curador que en ese momento eh, estaba muy activo. Y, eh, y yo tuve la suerte y la oportunidad de colaborar como asistente de él en ese momento para esa curatoría principalmente con la recopilación de la documentación para esa exposición. Y ese fue el momento en que me, me entro en esto. <risa> Porque final, bueno, me toca reco recopilar información para esa curatoría, justamente empiezo a trabajar y me doy cuenta de que tenía muchos problemas para recoger la información, no encontraba. Eh, en, la en los archivos o en, los en las bibliotecas universitarias habían algunas cosas repartidas, no había colecciones organizadas de lo que era el, la, la documentación de, de artes visuales contemporáneas. Y entonces, bueno, fue un trabajo arduo, con lo cual sufrimos un poco y fuimos, tuvimos que también acceder a muchos archivos privados, pedir los para ese momento de la exposición. Eh, a partir de ahí, digamos, con otra colega que trabajó también en esa curatoría, Paula Norato, hicimos, eh, después de eso, hicimos una base referencial un poco como con la idea de hagamos algo a partir de lo de de, de, de, la, de lo que de este vacío y construimos una base referencial, fue un pequeño esfuerzo que se llamó TextosDeArte.cl donde recopilamos nosotros, digamos, todo lo que se había publicado en ese periodo una manera de agruparlo porque si bien es cierto existía pero estaba en fondos privados, en fondos públicos, repartidos y no había manera de verlo en un conjunto entonces y lo hicimos en una pequeña base de datos que pusimos online, que tuvo cierto suceso porque justamente permitía visualizar, visibilizar de cierta manera eh, to, toda esta memoria editorial y, y, y actividad de los artistas de ese periodo, principalmente porque era un periodo complejo. 73-2000 fue el periodo, eh, gran parte 73 -90 de 73-90 de dictadura militar. Por lo tanto, hubo un proceso también de... De, de actividad de los artistas, de creación, complejo, con muchas dificultades, trabajando muchos fuera de la institución, algunas veces perseguidos también, otros partiendo al exilio, etc. Entonces las condiciones de trabajo, y las condiciones de producción en todo ese periodo fueron absolutamente complejas, pero por lo mismo también muy ricas. Y entonces, pero no estaban visibilizadas todas en, en las colecciones o en las bibliotecas. Entonces, en ese momento construimos este TextosDeArtes.cl Luego hicimos un segundo esfuerzo, que fue un estudio de ocho publicaciones de ese momento que le llamamos Recomposición de Escena, con la idea no, eh, principalmente de recomponer cómo editorialmente se había trabajado en esos proyectos, que eran catálogos o cuerpos documentales pensando digamos en diferentes momentos, diferentes artistas. Y en ese esfuerzo, digamos, fue para nosotros muy rico porque lo que empezamos a hacer fue entrevistar a los actores de ese momento para saber y entender cómo se habían hecho esos catálogos, cómo se habían hecho esas publicaciones, en qué condiciones, con, de qué manera, cómo funcionaban los colectivos, etcétera Entonces, a través de entrevistas recopilamos esa historia, la cual la plasmamos en un, en un archivo también contando esta historia digital que lo teníamos, digamos, en conjunto con textos de arte. En este momento no se los muestro porque en este momento está accidentado porque nos han cambiado el hosting, lo tenía la Universidad de Chile que nos albergaba y cambió de, de, de una serie a otra y nos perdió el, el link. Tengo, ahora voy a Chile voy a ir a salvarlo. Entonces, <risa> <risa> eh, bueno, esto, ¿no? Y entonces, ese digamos como antecedente, en ese momento, esto estoy hablando 2000, 2001, 2002, 2003, el 2004 el Centro Cultural La Moneda se empieza a pensar hacer un gran centro cultural que fuera, digamos, estuviera bajo lo que era el Palacio Gobierno y en ese contexto se piensa la posibilidad de generar un centro de documentación de artes visuales. Y entonces en el, claro, como nosotros habíamos llevado cierta investigación ya nos llama para decirnos si podemos trabajar en ese proyecto. Pablo Norato no, no, no se involucra porque estaba haciendo su tesis doctoral y finalmente me quedo yo y invitan a, otra, a un artista también a trabajar en el proyecto, Isabel García entonces en ese, en ese contexto construimos este proyecto, digamos, de, desde las bases, desde la nada eh, la artista Isabel García se dedica a hacer el archivo de, de vídeo y a mí me toca, digamos, pensar y construir las bases de lo que sería el archivo documental. Y, claro, fue a partir de nada, o sea, a partir de donaciones, a partir también de, de compra de algunos archivos cuando era necesario, y así se construyó poco a poco, digamos, uno a uno, con un ladrillo u otro, este, este centro de documentación, ya lleva 12 años y como vemos aquí, hoy día tiene 4.000 registros de libros y catálogos de arte, 300 registros audiovisuales sobre videoarte, performance y programas de televisión sobre artes visual, visuales. Se encuentra además 250 documentos y 20 videos accesibles en formato digital. Estos materiales son parte del archivo digital desarrollado e implementado por el CEDAW. Ahora, eh, como pueden ver, digamos... Poco a poco, la primera etapa fue recuperar materialmente, el, el art, construir materialmente el archivo y hacer una base referencial. Y luego se empezó a digitalizar, y en este momento ya hay 250 documentos digitalizados a texto completo, lo cual, digamos, sobre todo de toda esa escena, digamos, de los 80, que es muy importante, que, que ahora voy a, voy a hacer una, una búsqueda. Entonces, de alguna manera, digamos, este archivo, aquí tenemos algunos documentos de, esa, de ese periodo. Y están, digamos, están las fichas acá catalográficas y, y aquí pueden, se pueden descargar eh, los catálogos y las publicaciones, eh, por ejemplo cuerpo Reaccional, que es un texto muy importante de ese periodo, de Nelly Richard en relación a la obra de Carlos Lepe. Y lo podemos, inmediatamente, el archivo se baja y, y lo puedes tener digamos de acceso para tu uso de investigación o y entonces, bueno, ese ha sido un, un esfuerzo, por un lado, lo que ha sido el archivo, por otro lado, también, es un archivo que, que se ha ido, digamos, eh, que funciona de forma muy viva, porque gen, ha generado una línea editorial, hacen publicaciones hoy día, porque después, bueno, han habido nuevos directores. Yo me fui en el 2006, o sea, inauguramos el archivo, lo, lo pensamos, lo armamos, lo inauguramos, y el 2006 se inaugura y yo en octubre ya me, me, me, fui, me conseguí, digamos, un, un, una especie de... fui seleccionada para un programa en Suiza y me fui. Y luego digamos el proyecto ha ido creciendo y ahora, como les comentaba, tiene una línea editorial, ha sacado varias publicaciones, tiene proyectos de investigación, tiene investigadores en torno al archivo, eh, hacen exposiciones también y eh, trabajan también con, con, con la memoria viva de, de, de los actores que todavía están vivos del periodo entonces digamos de alguna manera es un, es un centro que va generando no solo un archivo documental ni un archivo digital sino que también todo un cuerpo, un movimiento de, de pensamiento sobre, sobre el archivo y a, y a, y a través del archivo eh, Digamos, esto eh, en breve, ¿no? El, el, al mismo tiempo que está pasando esto en Chile, eh, el 2004, desde Houston, 2003, Mari Carmen Ramírez, que, era la, que es la directora del departamento, de, del departamento de Arte Latinoamericano del Museo de Bellas Artes en Houston, empieza a generar... A, a, un, a, a generar una red para hacer el esfuerzo de generar un gran archivo latinoamericano de arte digital eh, es un, eh, eh, ahora vamos a pasar a esta a ver esta página a ver ¿dónde está sí, ya lo tengo aquí aquí vamos a pasar a este este, este es un proyecto como vimos el Centro de Documentación de Chile, estábamos viendo digamos que era un archivo que era un archivo de documento físico que también tiene la posibilidad de ser, está siendo un archivo digital también al mismo tiempo. En este caso, lo que tenemos aquí es un proyecto que tiene, es un proyecto editorial y un proyecto de archivo. Por un lado es un proyecto de archivo digital y por otro lado es un proyecto de publicaciones. El proyecto digital en este caso solo es digital, no tiene digamos, una base documental sino que lo que se ha hecho, que ahora les voy a explicar brevemente cómo se ha trabajado, este es un proyecto que, que se ha mapeado digamos, en la, la historia del arte latinoamericano del siglo XX en todo el continente se, me, se, me, se me ha mapeado eh, con el, con el norte con lo que es chicano y latino los Estados Unidos, México y luego tenemos en el, en el cono sur todos los países salvo el, eh, Ecuador, Bolivia y Paraguay son países que no, no hemos cubierto todavía el resto sí se han mapeado y, eh, y, y, la, y, toda, y Centroamérica falta por eso también es tan importante que Teorítica esté haciendo su archivo y que, que sea digital eh, pues será un aporte también para la región entonces, bueno, como ven, este es un proyecto digital ¿cómo, cómo se hace un proyecto digital para tan grande y que cobra tantos países? Eh, hubo que hacer una gran logística para ya llevarlo a cabo se armaron grupos por, por cada país, se, se invitó a cada país a generar un equipo de investigadores que mapearan los, los registros y la historia del arte desde de, de, el siglo XX. Entonces, más o menos, promedio, cuatro o cinco investigadores, seis investigadores dependiendo de los países, trabajaron en cada, en cada lugar para mapear el siglo XX dentro de cada región. Esa, esa información, cómo se hacía ese trabajo. Había una cabeza editorial en cada país que coordinaba el trabajo y había un equipo de investigadores bajo, digamos, esta estructura. Los equipos de todas las cabezas editoriales de cada país eran parte del equipo editorial del proyecto que, que se iban reuniendo cada cierto tiempo para ir discutiendo cómo se iba a hacer este proyecto, cómo se iba a recopilar la información, que, cómo se iba a editorializar también esta información porque evidentemente cuando tú quieres hacer un esfuerzo de esta naturaleza, no puedes pensar que vas a mapearlo todo, porque también es como imposible, eh, hacer una, eh, sino que se editorializó para poder hacer una selección por cada país de, de, de documentos que pudieran visibilizar eh, esta historia y que pudiera relevar también nuevos documentos, nuevos nombres, nuevas posibilidades para la historiografía. Que también, digamos, principalmente este tipo de proyectos lo que hace es, apoy es principalmente abrir ventanas a los investigadores, a los historiadores y en general a, la, a, la, a los que estén interesados en, en estudiar la, la historia local la, es dar esta posibilidad de hacerlo y de escribir nuevas historias y de relevar también nuevo, nuevos artistas que a lo mejor nunca habían sido visibilizados antes en proyectos así podemos irlos conociendo que es lo que ha pasado en este proyecto también eh, bueno, en ese sentido el proyecto, digamos, cada país hizo su digitalización se hizo un esfuerzo porque en este, en este archivo se ha recuperado muchos documentos que vienen de archivos personales o sea que no están visibles ni de acceso público en los países tampoco por lo tanto la posibilidad de tenerlos en, en, en este archivo digital también nos da la posibilidad de por primera vez tenerlos de acceso y de acceso público eh, otros está, otro sí están en, en bibliotecas o en, en, en centros de documentación por lo cual también pueden ser visitados el documento en papel en los lugares este, este archivo solo hizo copias digitales por país no, no sacamos ningún archivo de los países simplemente se hizo en cada lugar la copia digital y nos llevamos esa copia digital con los correspondientes permisos de de, de, de visibilidad, de poderlo subir a la página o sea que tenemos los derechos de autor para, de, cada, de cada documento para poderlo publicar eh, entonces principalmente digamos, la forma de operación para hacerlo en breve fue esa de recopilación luego cada país digitalizó, buscó, seleccionó digitalizó esos documentos y nosotros nos llevamos esas copias digitales a Houston y desde ahí se procesa todo el material se, y se, hace, se, se, se sube la descripción que hicieron los investigadores de cada documento y se pone sobre el sitio web, que ahora vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona. ¿Mm? Eh, el sitio web, como pueden ver, es un sitio que es bilingüe puedes, ver, puedes visualizarlo tanto en español como en inglés si quieres cambiar el idioma es automático y lo, ahora lo, lo tenemos en, en, en español eh, podemos ver acá el, el archivo, vamos a hacer una pequeña búsqueda uh -huh. Vamos, bueno, el archivo, ¿qué tipo de documentos tiene? Que es una cosa importante que no, no se, me, se me ha pasado. El archivo cuenta con textos críticos y, y, te, y, y textos de artistas. O sea, la intención aquí, lo que tenemos, como ven, es documento-papel. Tenemos eh, que implica, digamos, tener desde artículos de revista, artículos de, de catálogos, eh, de, de prensa, de, de cartas, manuscritos eh, material digamos que se ha generado a partir de las exposiciones, invitaciones, folletos, etc. Entonces, eh, el archivo está pensado y está catalogado para, digamos, desde, desde, los, desde el artículo, los textos principalmente. Tenemos, eh, por ejemplo, aquí vamos a, a mirar uno esta es una carta que envió Rafael Alberti al artista León Ferrari, eh, si la queremos ver. Cada, este es, es de acceso libre, cualquier persona puede visitarlo, hacer una, hacerse un password para entrar y bajar la información que quiera solamente hay que apuntarse en el registro y luego con tu password ya puedes seguir usando la base de datos cuantas veces quieras y puedes ir bajando la información que necesites para tus investigaciones o consultas, estudios entonces bueno nosotros generamos un documento como este donde ofrecemos un resumen y luego tenemos la, la imagen aquí, que se puede visualizar bien, que se pueda leer. Tiene un timbre de agua, como pueden ver, del museo, como un resguardo, digamos, del copyright, porque tú puedes usar eh, el documento, pero no puedes usarlo para fines de publicación. Cualquier persona que quiera, por ejemplo, usar una, un archivo, para fines, tiene que vir, pedir el permiso al autor. ¿Mm? En este caso, nosotros hemos pedido el permiso para hacer esta, este, este archivo digital y lo mismo, digamos, para los que lo quisieran hacer. Eh, dentro de lo que es la descripción de documentos, a nosotros nos ha interesado tratar de hacer una descripción lo más exhaustiva. Eh, puede? Nos, bueno, tenemos una descripción catalográfica tipo, estandarizada, de y luego aquí eh, tenemos digamos, la, una descripción un, un poco más extendida. Están las categorías editoriales descritas, de que es lo que él comentaba: que el proyecto, la selección de documentos se hizo a base a, a, a tópicos que seleccionó el equipo editorial. En este caso, por ejemplo, este documento pertenece a una categoría editorial que es arte, activismo político y cambio social. Ofre hacemos un resumen y digamos, un campo de comentarios críticos que ofrece que cada investigador que seleccionó el documento en su país hizo un comentario crítico en relación al documento, en relación al contexto histórico o en relación a otros documentos. Nos interesaba hacer este aporte principalmente por eh, dar un poco más de apoyo a los investigadores, de, de dar un marco más amplio también a partir de cada documento, y puede poder hacer ciertas conexiones eh, el archivo también te, como, como hay textos como comentarios críticos y hay una selección curatorial detrás, digamos, de los investigadores el investigador tiene una autoría entonces nosotros aquí cada investigador de cada documento se, está su nombre eh, está el equipo al cual perteneció que en este caso es del equipo de Argentina la Fundación Espigas y está la localización del archivo. Como es un archivo digital que nosotros no tenemos en el documento, ofrecemos el lugar de donde se sacó ese archivo digital. Entonces cualquier persona que quiera saber dónde, de dónde viene ese archivo lo puede ver en la base de datos. Eh, bueno, principalmente esto como estamos haciendo una descripción muy, muy técnica, pero bueno, no sé, seguramente hay gente aquí que le puede interesar ver estos detalles. Eh, y, bueno, no sé, ahora voy a dejarlo aquí y de, podemos hacer, conversar o, o nos pueden preguntar, yo creo, cosas. Muchísimas gracias, Luz. Eh, bueno, quizá... Eh, Quería comentar brevemente algo que dijo Luz, que me olvidé mencionar al inicio, es que Luz está acompañándonos toda la semana en Teorética porque es una invitada eh, especial para poder repensar con nosotros un trabajo que viene realizando hace varios años eh, en el archivo, que, que es el trabajo de organización del material que Teorética conserva y pensar también la apuesta... En acceso público a estos materiales, y bueno, estamos muy contentos de que Luz nos está acompañando. Ha sido tres días muy intensos de revisar su experiencia con, con todo el equipo de, de archivo de teorética y poder aprender. De hecho, Luz invitó a tres profesionales de la archivística para que puedan compartir también casos muy específicos de trabajo, y creo que ha sido muy rico eh, la experiencia. Así que muchas gracias. Eh, Quizás lo, lo primero sería eh, de pronto poner en el diálogo el, el, y también marcar las diferencias que hay entre los archivos que ambas o bueno, las tres han presentado, ¿no? por un lado el, el, el archivo del MAM me parece muy especial el, la forma en la cual ustedes eh, han hecho énfasis en que no se trata de, de elementos sueltos, sino de que lo más importante del trabajo que realizan tiene que ver con comprender la composición escénica, la puesta en escena, ¿eh? es decir, hay... hay hay, una, hay un aspecto muy particular ahí que uno podría decir que está orientado al proceso y que está orientado a muchas etapas. Creo que es una diferencia sustancial en torno a cómo la historia de las artes visuales maneja un archivo. Creo que si bien hay un montón de procesos involucrados, por ejemplo, aquí, digamos, este, en, esta, en esta especie de carta o poema visual que recibe Don Ferrari, la, la, la cantidad de componentes y de, de la dimensión colectiva del de trabajo escénico teatral hace que, la, que el trabajo de, de, de conservación de organización sea mucho más complejo mucho más retador en, en algún sentido porque la práctica artística suele pensarse como un acto individual o sea suele pensarse como el arte es contemporáneo es visual digamos suele ser orientada a, a un trabajo personal no como una especie de, de creación eh, en primera persona entonces creo que el, el, la cantidad de agentes que están involucradas en la puesta en escena teatral hace como, tu, como ustedes decían, la dimensión de la iluminación, la dimensión del vestuario, la dimensión escenográfica, la dimensión puramente de producción todo lo que implica el trabajo de producción de guión la dramaturgia, la escritura etcétera, etcétera son una serie de componentes, es por, de por sí un trabajo colectivo y hay que atender a todos esos elementos y agentes que están produciendo, ¿no? cuando en el caso de un artista, habitualmente uno va a un artista y es lo que él ha producido y claro, y al mismo tiempo claro, hay prácticas colectivas, etcétera, pero no es lo que prima las artes visuales, suele ser lo contrario yo creo que eso es algo muy interesante y de pronto creo que sería interesante que, que nos comenten por ejemplo un, un caso específico, no sea, poder reconstruir una, un, una, una obra teatral puntual, que ustedes sienten que han llegado a un momento en el cual este, dan cuenta de las múltiples facetas o dimensiones del, de, de, de, de ese trabajo yo creo que digamos, esto implica muchísimo y repito ¿verdad? salirse del rol de artista hacer rol tal vez un poco cuadrado y decir, sentarse bueno, a mí me tocó sentarme tres horas a ver cómo montaban algo, verdad entonces él es el otro opina el actor opina, la bailarina opina, todo el mundo opina, y como es esto es realmente un proceso de un montón de personas. Ellos trabajan tres meses por una cuestión que se presenta a dos días, en muchas ocasiones. Entonces, digamos, así a nivel de espectáculo, tenemos una obra que se llama ACE eh, que está completa, tenemos, de hecho tú le, se lo presentaba a Luz ahora, le decía, bueno, tenemos el programa de mano, tenemos el trofeo que se ganó la actriz, tenemos el, el afiche. O sea, más allá de, de, de que sí, tenemos casos específicos de obras que hemos recuperado. Creo que aquí lo que vale rescatar es que entender la cena no es fácil. Y que implica por, del profesional en archivística sentarse... A ver el espectáculo cómo se monta, a ver la interacción entre las partes y sentarse. Bueno, yo todos lo discuto con Carlos. Es que Carlos siempre lo guía a uno como actor y, y bailarín que es, escenógrafo. Lo guía a uno y le dice, bueno, esto es así porque en el arte es así, aunque usted lo haya visto en artística así, aquí es así. Entonces hay como que salirse de muchas cosas y readecuarse aquí. Y, y creo que es por eso que se han construido espectáculos enteros, porque en realidad el que planteó la parte del espectáculo entero está usado. Entonces, porque es toda esa recuperación de información que necesita el actor. Entonces, hemos recuperado muchos, muchos espectáculos. También hemos logrado entender que, por ejemplo, en el teatro, el texto prim, el, el documento prima es el texto eh, dramatúrgico que le llamamos texto de trabajo que es el texto marcado por el actor con las partes que dice con las partes que se quitaron no es el texto que simplemente imprimen sino es el texto trabajado y este en danza es el video y danza es la parte más difícil porque esos videos pesan muchísimo y a veces están crudos eh, que, es lo, que están sin editar entonces ustedes no más eh, el circo también es el video, entonces cada, cada arte que lo documentamos tiene como un texto, que podemos decir texto prima, que es como a partir de ahí se puede permitir un remontaje. Un remontaje es como, bueno, es como leer o montar una obra que hace mucho tiempo fue. Y por ejemplo, uh, se habla también en danza universitaria de la Universidad de Costa Rica, cuando ellos cumplieron 30 años, intentaron remontar una obra que se llama, creo que es sin cara, una cosa así, y ellos, lo único que tenían era el recuerdo a los bailarines, entonces eran como 15 bailarines que hace 30 años bailaron una obra intentando montar algo parecido, la gente no se acuerda, digamos, no es como que usted se haya acordar hace 30 años cómo exactamente valió ahora. Y eso es lo que nos permite la Historia Costarricense del Arte porque no hay cómo. Y aunque se pudo documentar por foto o por muchas cosas, ese documento no está. Entonces hay que partir de la memoria, que la memoria es subjetiva. Cada quien recuerda lo que el, el, su cerebro le permite. Porque es, es así. ¿Quién? Entonces, ¿Quién es? Entonces, sí. Entonces, es como muy complicado ver esa parte. Entonces, experiencia, yo creo que hay muchas. Tenemos muchos espectáculos ya, ya estructurados y muchas veces, como yo le digo a María Fernanda, que es aquí, tío mi otra parte, eh, nosotros muchas veces le digo yo, bueno, a ver ese documento y acuérdese que ese documento pertenece a aquella afiche que está con aquel trofeo, está con aquel ya entrado, entonces muchas veces es eso, entender que vivimos un montón de cosas de interacciones y que se intenta agruparlos. Yo ahí diría también que hay una cuota importante de convencimiento de que son materiales personales pero que puedes poner a disposición del otro porque nos ha pasado que un, por ejemplo, lo, lo último que nos pasó con un escenógrafo que murió, que ¿Tú? la familia primero no sabe qué hacer con esa cantidad de cosas, y segundo, que es como, ¿por qué se las voy a dar? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Verdad? Porque el valor es un valor simbólico, digamos, para la familia también. Entonces, el hecho de donarlo nos implica a nosotros también, como, bueno, estuvimos a tener también. Como, hay una cuota ahí de, de ceder la información. Y yo creo que para los, tal vez como el área donde yo más trabajo, que es el teatro independiente, es que cada vez que te involucres en un proceso creativo, Lograr que ese proceso tenga una parte publicable o editorial, ¿verdad? Tener un libro donde se documente con fotos, no sé qué. Tener en la web tu proceso. Compartir proceso es de las cosas como más importantes que yo creo que vienen de la mano, ¿verdad? Si, si tenemos profesionales conscientes de que su trabajo tiene que estar en la web y tiene que, que compartirse posteriormente a la escena, ya eso es como un avance que vamos a ir como obteniendo porque como son donaciones tenemos un montón de web, ¿verdad? de cosas que no existen porque ya de pronto las votaron Sí, de hecho en el archivo nosotros hemos logrado destacar épocas donde tenemos vacío de información que en, creo que en algún momento ojalá nos lleguen cosas, nos den cosas y ojalá logremos reconstruir pero realmente es el único centro de documentación que lo está haciendo Entonces, a ver, es un poco difícil también porque el tocar cuentas, el quitarle la historia a alguien, porque en realidad es eso, le estamos quitando su patrimonio, su memoria, su recuerdo, su documento, nos lo estamos llevando por un bien nacional más que por un bien personal de la Fundación y los intentamos poner al público. Y, y a veces hay personas que evidentemente no, no lo entienden tan fácilmente porque es desapropiarse de algo que sienten que es suyo. Por ejemplo, con Don William Esquivel, tuvimos que sentarnos tres días, todo el día, para convencerlo que nos diera su material y no nos lo dio todo, pero nos permitió sacarle fotografía y digitalizar algunas cosas. Pero él dijo, cuando yo fallezca, se lo Pero, digamos, es, es, es eso. Y lo peor no de todo esto es pues, que él lo tiene en su garage, llevando. Y polvo, agua, todo lo que usted se puedan imaginar pero a pesar de todo eso él no quiere donarlo porque es su historia, es su patrimonio y esa es la cuestión difícil de los archivos privados yo creo, yo creo que ah, las tres han hecho énfasis en lo que a mí me parece fundamental y que habitualmente no se de pronto no se aprecia suficiente ¿no? y es la conservación de las fuentes primarias creo que sobre todo en el campo de la investigación o de la historia esto es Fundamental, porque si no hay fuentes primarias, no se puede escribir historia. Entonces, si normalmente se pierden las fuentes primarias de algo, no hay posibilidad de reconstruir. Fuentes primarias son ese tipo de cosas. ¿no? Son, son la primera nota de prensa, el manuscrito de la pieza, el documento que sirve como boceto para hacer algo, etc. Y, y claro, preservar esto implica justamente preservar la posibilidad de que ciertas cosas se narren, ¿no? porque hay... hay hay una situación bien compleja y es, es que en muchos casos hay historias que ya no van a poder ser narradas porque prácticamente no queda nada. Y eso es, eso es algo muy triste de ver. ¿no? Eh, yo quisiera preguntarles cómo sienten ustedes que el trabajo que han hecho ha impactado en sus contextos eh, sobre el debate de archivos. Porque creo que uno cuando se pone a archivar uno cuando se pone a, a organizar A recuperar cosas No solamente está conservando Sino está produciendo valor cultural ¿no? Entonces cuando produce valor cultural Está produciendo significados Y también produce deseo Porque digamos, otra gente ve Que eso se preserva Puede incluso generar desconfianza Yo me acuerdo cuando he estado trabajando hace 10 años uh, Yendo a buscar el archivo De tal persona que la tiene, la viuda No sé qué, y ve que alguien se interesa Por ese material, entonces como que se generó un deseo. Entonces quería saber si ustedes sienten que el trabajo que han estado realizando estos siete años, o en el caso de, por ejemplo, el CEDOC o de Houston, ha tenido un impacto importante en términos de políticas de archivo, ¿no? de iniciativas de investigación, etc. Primero? Bueno, en el caso del CEDOC en Chile, yo creo que... Eh, que sí, que ha sido un impacto fuerte que tener este, este archivo organizado, tenerlo visibilizado y de acceso. O sea, por un lado, yo, yo creo que cuando, cuando uno se, cuando se construye un archivo de cualquier tipo, o sea, no solo se preserva, sino que se da acceso. Se visibiliza también la historia y se da acceso, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que el mayor impacto que puede tener cualquier proyecto de este tipo es la posibilidad de acceso, de democratizar la información y, eh, y también la posibilidad de generar nuevo conocimiento a partir de, de estas fuentes Entonces yo creo que fundamentalmente va por ahí. El, el proyecto de Houston yo creo que el impacto más grande que ha tenido es visibilizar en el mundo, como es un archivo que ha tenido bastante impacto a nivel mundial, porque es el archivo más importante a nivel, a nivel global que existe sobre arte latinoamericano, ha permitido visibilizar el arte latinoamericano, porque en realidad nuestras realidad, las realidades locales son muchas veces muy precarias, no tenemos la capacidad muchas veces de hacer un archivo como esto para poderlo visibilizar, dar acceso a cualquier lugar en el mundo a cualquier persona. Entonces también hay un tema, bueno, hay un tema también pendiente en los países, porque efectivamente se ha avanzado poco en temas de archivos. Hoy día conversábamos con la compañera acá de, de, de artes escénicas, que justamente que el grave problema es, o sea, falta de políticas de archivo. Y, y falta también de voluntades políticas desde los gobiernos, desde los desde las administraciones públicas en los países. Se ha avanzado poco, pero por otro lado, este en los últimos años, tan por otro, lo positivo es que se ha ido también moviendo, hay muchos archivos, proyectos pequeños, autónomos, de fundaciones, de instituciones, que en los últimos 12, 10 años se han ido visibilizando, se han ido organizando y hoy día están en escena. Y eso sí que hay que reconocerlo, que en los últimos años ha habido, digamos, un input de esfuerzos también muchas veces personales ¿no? o de grupales. Pero yo creo que falta muchísimo todavía en lo que es, digamos, las políticas, las voluntades de los gobiernos o de, la, o de, o de las grandes instituciones eh, en el continente. O sea, por ahí yo diría que, que hay impactos, pero también todavía tenemos mucho camino por recorrer pero cabe decir que desde, la, desde el pensamiento teórico y desde la reflexión, en el campo de las artes visuales el tema de arte y archivo se ha trabajado en los últimos años sí. bastante. bastante. O sea, en ese sentido, digamos, por otro lado, si bien desde la archivística, como tú dices, se ha, la, se ha hecho poca elaboración y reflexión, por, por el lado, digamos, del pensamiento crítico, el tema de arte y de archivo ha sido un gran tema en los últimos 10 años, 15. Yo quería preguntarles también, ya que hablamos de arte y de archivo, de pronto invertir la lógica y no pensar que eh, es lo que implica archivar el arte, sino pensar qué es lo que el arte eh, ofrece para repensar el archivar mismo, la práctica del archivar. ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, tienen en mente... Eh, modelos o experimentos o episodios en los cuales es posible, el arte ofrece un modelo experimental de archivo o una manera digamos distinta de pensar un archivo que no tiene que ver necesariamente con, con conservar o sí, pero no sé si son preguntas que por ejemplo atraviesan, ya que ciertamente el arte sí ha, ha trabajado las arte han trabajado mucho la, la experimentación con archivos no sé, por ejemplo, en tu caso, ya que tú estás además sobre todo involucrada en la dimensión de activación con el arte, ¿no? ¿Qué es lo que piensas que el arte le ofrece a la práctica del archivar? No me esperaba esta pregunta, pero haciendo revisión rápido, porque también, eh, tal vez por la lógica de los procesos más largos, porque como decía Ale, estos procesos de tres meses, un proceso, no sé, compañeros, un de teatro, o sea, tenés un contrato. Y ese tipo de procesos, también lo digo desde un, desde un lugar personal, no, no tienen el nivel de profundización que que a mí me interesa. En cambio, cuando he trabajado con compañías como Teatro yala que son dos años de investigación, ahí nos damos como la libertad y también como la posibilidad, por ejemplo, de tomar una tesis. Que en el caso de Vacío, que fue un espectáculo del 2009, tomamos una tesis de Mercedes González sobre la maternidad de la locura en 1900, Mitch and Mary, creo no. 1900. ¿Sí? principios del siglo XX y empezamos a analizar desde esta tesis que fue una investigación mercedes es historiadora eh, y ella eh, pues se va al chapú y verdad este como hospital de sí, psiquiátrico pues como que no encontraba la palabra y, y bueno ahí una hicimos una investigación sobre unas cartas no enviadas de mujeres a sus a sus esposos y demás, ¿no? Entonces, tomar una tesis que, es, que viene como desde una disciplina distinta y pasarla hacia las artes escénicas, ahí hubo un trabajo de, de digamos, de utilización del archivo súper interesante, ¿verdad? Porque ya son entonces las cartas que Mercedes había digitalizado, pasadas a una traducción vocal, textual, escritural, para ponerlas en escena. Que en escena lo que pasaba es que las actrices tenían las cartas doblados digamos en distintas partes del vestuario y a los espectadores se les daba esa carta como un acto digamos de reivindicación de eso que no fue enviado entonces era como muy interesante toda esa como también para digamos para las chicas que estaban en escena bailarinas y actrices era muy fuerte el acto porque sabíamos que estábamos trabajando con un material histórico y un material que un grupo de mujeres que no conocimos que estuvieron eh, enclaustradas en un, en un determinado tiempo espacio de Costa Rica estaban siendo enviadas en ese momento, en escena entonces por ahí como uno de los ejemplos pero justamente requiere de un grupo de trabajo como comprometido en la profundización del material histórico ¿verdad? y el cuidado también de cómo eso empieza a dialogar con los espectadores igual también el año pasado ganamos del trabajo y lo que hicieron fue varios escenógrafos pues, es, bueno, los documentos, que eran fotografías, afichas, programas de mano, y ellos hicieron una un, un re. Digamos, reinventaron la escenografía, era como un poco de. Reinventar la relectura de escenografía, la volvieron, vieron toda la obra, la leyeron, y montaron una escenografía a partir de documentos de lo que ellos conciben como actualmente. Lo que ellos conciben actualmente de esa escenografía, tomaron los documentos, tomaron los apuntes necesarios y la información que necesitaban y reinventaron esa escenografía, trayéndola a hoy. Escenografías que fueron de 1970, 1980, que fueron obras muy importantes en Costa Rica. Se montó nuevamente la escenografía, tal vez también a nivel de maqueta y una reinterpretación del documento y se pone a disposición como de, del público para que la gente vaya y vea un espe o sienta un espectáculo que fue de 1980, pero hoy 2018. Eh, quería ver si hay preguntas del público para Alexandra, Mariela o Luz. algún inquietud sobre alguna de las cosas que plantearon o sobre el, algo que no dijeron, algo de trabajo que están haciendo que.? que les gustaría saber un poco más ¿sí? ¿Tú, tú, tú, eh, para para Mariano, a ver. ustedes hablaron eh, de la metodología sobre cajas de archivo ¿a qué se refiere refieren? ¿cómo catalogarlo? ¿cómo guardarlo? no sé una caja de archivo eh, es como a ver, son por las unidades de instalación, ¿verdad? Eh, bueno, el documento llega, ¿verdad? Así crudo. Eh, se toma, se clasifica, se mete como en una, pues tiene como una carpetita, ¿verdad? Imagínate una carpetita de.. Un folder imagínate no un folder, un folder y, pero cerradito y con todos los estándares porque tiene como una estandarización para la conservación a largo plazo de los documentos y eso se pone en una cajita, la cajita mide como 40 por 15, es como larguita y pequeña y ahí se conserva cada carpetita con cada programa de mano entonces son unidades de instalación se llaman porque es un muy técnico pero es ahí donde se conservan los documentos por una cuestión de estándares, no sé si de calidad, pero son estándares de preservación que, le exigen, que exigen ya normas internacionales archivísticas para la preservación a largo plazo de los documentos. Entonces se necesita colocar en cajas de archivo para que tengan como su ambiente idóneo. Entonces son como, imagínense como una caja normal, solo que con dimensiones más pequeñas, y adecuadas para un estándar específico. las si de estas cajas? según una documentación? Eh, bueno, y en muchas formas de, de hacerlo, ¿verdad? Cada archivo lo como, hace como considere. Nosotros lo hacemos por año. Entonces, digamos, vos vas a entrar al en archivo nuestro y vas a encontrarte de 1921 hasta la actualidad cada tipo de documental. Porque, por ejemplo, el programa a mano se guarda de una manera, el eh, afiche, que son muy grandes, se guardan de otra, eh, el banner se guarda en otro lugar, bueno, se conserva en otro lugar y así sucesivamente cada tipo de documental. Porque el espectáculo, yo ya he, como he hecho la adaptación y hay 14 tipos de documentales diferentes. Entonces, para cada uno hay que adecuar una caja de archivo diferente. Entonces, digamos, los, los programas de mano tienen una caja de un modelo, eh, los, las invitaciones tienen otras. Las, los portafolios tienen otras todas las cajas son muy diferentes depende de las necesidades que tenga el, el archivo Gracias. bueno no pueden visitarlos sí A pesar de que debería de ser, como mencionó Miguel, un documento de, de, de públicos para, para como patrimonio de, de, de la sociedad. Eh, me interesa saber un poquito sobre eso. Bueno, el, el, justamente el tema de los derechos de autor es un gran tema. Eh, bueno. Desde el punto legislativo, o sea, desde el punto de las leyes o regulaciones, cada país tiene sus regulaciones, por lo tanto, siempre que uno tiene vaya a hacer un proyecto donde necesite conseguir los derechos de autor, tiene que entender qué pasa en, la, en el lugar donde lo vas a hacer, averiguar cómo funciona esta reglamentación. Entonces, y, y de ahí para adelante, bueno, hay posibilidades también cuando tú no puedes conseguir los derechos de autor. También hay posibilidades, también hay, hay, hay, hay, hay regulaciones que después de cierto tiempo los documentos son de libre acceso, por lo tanto ya necesitas tener los derechos de autor, eh, etc. O sea, hay una serie de, de situaciones dentro de las regulaciones que, que te permiten o no la posibilidad de usar un documento con, sin un derecho de autor. Eh, en el caso de los documentos que nosotros tenemos, eh, claro, tuvimos, la mayoría tuvimos que conseguir derechos de autor Fue un arduo trabajo, efectivamente se hace un contrato donde se le pide, se le solicita a, a los autores el permiso Lo cual lo tienen que firmar y, eh, y el permiso es específico para una acción Que en este caso es subir este documento de acceso público en un sitio web eh, en general hemos tenido bastante, nos ha ido bastante bien, pero en general los, los autores nos han facilitado el copyright. El, en algunos casos han cobrado, cuando han cobrado se les ha pagado. Eh, cada eh, cada Entonces, caso. Una, una, una cantidad fija? Eh, se negocia con ellos, eso es relativo, depende, depende mm. mucho de, de muchas condiciones. No de la visita tampoco. ¿Eh? No, no, no tiene nada que, que ver, porque esto lo haces antes de subirlo. O sea, cualquier cualquier derecho de autor, o sea, no puedes subir el documento sí, si sí. no tienes el derecho, porque te pueden demandar. Uh -huh. ¿Eh? Estoy pensando en el caso de los videos, por ejemplo. Uh -huh. sí. Todo, bueno, cualquier documento que, bueno, que, que se suba tiene que tener un permiso. O, o, y generalmente se hace por escrito, porque es importante para las instituciones, porque si te respaldas, porque si el día de mañana tiene su permiso verbal, que eso es importante, digamos, considerarlo, que el artista te dio el permiso verbal, pero tú no tienes ningún registro de que te lo ha dado. Y él muere. Y después viene la familia que hereda, digamos, todo esto, digamos, la responsabilidad y el resguardo, y dice, no, yo no quiero que esto esté expuesto. no hay derechos no derecho firmados mm -hmm. y... Devuélvame. Devuélvamelo. Devuélvamelo. <risa> Puede pasar, o sea, poniéndose en esos casos. Entonces, en ese sentido, es, es, es importante siempre hacer, la, la, hacer este procedimiento y hacer la carta, hacer, pedir la firma, etc. Entonces, bueno, en este caso nosotros cada documento que tenemos ahí hemos tenido que hacer un permiso. Pero digamos, para un trabajo este, archivos en el No. No. tomar para una revista o para una publicación? Sí, pero bueno, que tiene que ver con las regulaciones. Las regulaciones en los países son esas y no podemos hacer nada más. O sea, en ese sentido, tenemos ese cuadro al cual tenemos que ceñirnos. Ahora, dentro de todo lo que es el compartir información hoy día, digamos, está lo que es el Open Data, el linked Data, que son otras posibilidades que ya entre comunidades uno se ofrece. Por ejemplo, los mismos autores cuando suben eh, un libro por Creative Commons y lo pueden de acceso libre sobre la web. Pero ya esas son voluntades individuales. La legislación te dice una cosa, las voluntades individuales son otras. Cuando uno trabaja en proyectos de este tipo, que tienes que seguir a la regulación, porque si no, después puedes, puedes así evitas problemas y también evitas que el documento lo tengas que bajar en algún momento. Y también tenemos casos en que no hemos tenido el permiso de, de subirlos, entonces solamente hemos puesto la descripción del documento, porque es importante dentro de la relación de documentos y de la historia, y se pone en blanco diciendo que los permisos no, son, no, están, no tenemos acceso. Mm. Y ya está. Pero sí podemos poner la información de que el documento está en tal lugar, en tal archivo, que si alguien quiere puede ir a verlo allí. Y es, lo, es, es esas son las limitaciones que hoy día tienen tenemos, digamos, cualquiera que hace un proyecto como este. Claro, sería ideal que pudiéramos tener, digamos, carta blanca, dependiendo sí. qué, si fue pues, por fines educativos o es de acceso, en este caso, que es un proyecto que es de acceso libre, que es gratuito. Eh, sí, pero bueno, no no, no es así. Eh, bueno, Yo tengo una pregunta en relación con, o sea, pensando en la recolección de archivos como también una manera de incluir historiografías, o sea, incluir historias, principalmente en este caso, de pensar en el caso eh, más, pasar o sea, de un estudio más específico que es el artesénico, donde hay que incluir para poder construir la obra o la escenografía o, o como pero también hay casos donde nunca se van a llegar a, a, a enfrentar esos, esa, esas historias o no vamos a poder contarles con todo entonces, frente a esos vacíos me genera la duda tratar de una institución muy reciente como la, la de la artesécnica como también la esas dos instituciones que son de carácter de archivos masivos o sea, la gran cantidad de, de archivos entonces, pensando cuáles son, o sea, tal vez las proyecciones o cuáles fueron las proyecciones para este tipo de, de vacíos, o sea, ¿qué se pretende hacer qué se ha ah, hacer frente a esos grandes vacíos entre un documento y otro? Tal vez, o, o sea, solo, no. eh, bueno, en eh, la memoria lo que hemos hecho, bueno, prioritariamente estamos tomando, bueno, este, este hechos se funda de hace siete años desde hace dos años empezamos ya a trabajar en la parte de archivística, en normalización y aplicación de procesos archivísticos, cuando nos damos cuenta que van, vamos detectando que es vacío de información, eh, y lo que hemos pensado como manera contingencia, es ir y hablar con actores, actrices, un poco recuperar un poco de esa historia, eh, por ejemplo de la Compañía Nacional de Danza, creo que ahí se encontraba como que había unos vacíos, y ya habíamos visto que hay que ir a buscar a las los, los personas. Carlos le dice los grandotes, entonces hay que ir a buscar a los grandotes. Entonces, darse a hablar con ellos, porque hay muchos actores, actrices, dramaturgos, que ya están en etapas avanzadas de, de su vida. Y entonces, hay que, hay, hay que pues ir y buscarlos y recuperar la historia únicamente de, y de su memoria, que vamos a lo mismo, la memoria es pero si sí es lo único que tenemos, como dice Mari, nosotros hemos hablado mucho de esto de que se recuperen bitácoras como del espectáculo. Hay algunos artistas que lo hacen cuando están haciendo un espectáculo, que van escribiendo como la bitácora de cómo hicieron el espectáculo. Entonces, sí, en algún momento, nosotros, nosotros vemos esto mucho futuro, ¿verdad? Nosotros mm -hmm. queremos montar un archivo virtual donde todos los artistas tengan acceso, Pensamos en que en algún momento nos llegan documentos, con esa esperanza que nos lleguen documentos y construir esos vacíos, y también pensamos en que se puede al, hablar con los artistas para que empiecen a entender que tienen que documentar sus espectáculos para que precisamente no existan vacíos. Queda muy difícil trabajar con, con, y verdad cómo debería llegar la información, pero eso es como nuestra meta para que realmente esos vacíos dejen de existir. Y una medida de contingencia que tomamos actualmente es que todos los espectáculos que se hacen en Costa Rica todos los fines de semana, hay tres fotógrafos que van a tomar fotografías a los espectáculos. Eh, vamos y vemos la obra, recuperamos el programa de mano. María Fernanda anda por la boca el agua recogiendo pizza. Y es, así, o sea, son cosas... Yo sé que a veces es un poco episodio, pero así es nuestro trabajo, o sea, nosotros buscamos el documento, el documento no nos llega, entonces nosotros vamos, buscamos a la gente, vamos a ver el espectáculo, contactamos al actor, eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos levantando un listado de todos los espectáculos que se presentan en Costa Rica por fin de semana, entre semana, lo eh, sacamos una foto, bueno, sacamos todo lo que hay web y lo buscamos a nivel físico. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es a nivel electrónico, todo lo que hay igual, lo recuperamos. Y a nivel físico estamos viendo los espectáculos. Esa es nuestra medida de contingencia actualmente, eh, desde el 2015 para acá. Posterior a eso, pues se ha perdido. Se ha perdido y yo no me voy a ilusa, Pero lo vimos, estamos intentando hacer cosas, y ese sería como lo forma de recuperar lo perdido a través de experiencias de cada persona. Yo quería preguntarte, ya que están hablando de este ejercicio rigurosísimo de, de recoger todos los papeles que me parece <risa> delirantemente <risa> importante. Este... Usted, digamos, en términos de proyección, ¿cuándo sienten ustedes que el espacio no les va a ser suficiente para albergar lo que, lo que proyectan tener? dejaron vivir el espacio. <risa> pero estamos pero es una pregunta importante porque en función de cuánto quieres crecer, o sea, digo, no es que es el único espacio, puedes tener más espacio, pero... Ah, bueno, pero no sé si yo lo puedo responder desde ahí, pero sí, desde... De, de, sí, no sé, ¿sí? ¿cuánto nació. No o sea, como que pero siete, siete años era como. No, es pues, que eh, el proceso ha sido un poco extraño, como todos nuestros procesos dentro del lab eh, y dentro de la memoria, dentro de la fundación en general. Al ser un, un ente, sigo con esta palabra, me pide la palabra de la semana, eh, al, ser, <ríe> al ser un ente extraño, ha ido evolucionando en formas en que nosotros no prevemos a lo que vamos a llegar. Y, y eso es, es interesante porque tampoco queremos saber ¿Es una, cosa? Es, es una cosa que va a ser a futuro sí, o sea, estás hablando del espacio y bueno, tenemos un espacio que nos encanta no sabemos hasta qué tiempo lo vamos a tener pero lo estamos disfrutando mucho y eso es un espacio que nos da muchas posibilidades y que de algún momento no va a funcionar seguramente, ya no funciona para algunas cosas nosotros estamos como forzándolo porque nos encanta el espacio. Eh, el archivo necesita ciertas adecuaciones, como cualquier archivo, ¿verdad? Eh, estamos en un espacio que es patrimonio histórico y eso limita algunas cosas, además de la seguridad. ¿verdad? Porque estos espacios, para una cuestión, un archivo de estas, de estas condiciones, tienen que tener un, una condición de seguridad contra incendio, contra esto, contra lo otro, contra un ratón. Eh, eh, eh, y eh, que, que en este momento, por el espacio que estamos, lo, nosotros lo llevamos bien, pero seguramente va a pasar, vamos a pasar a otra cosa, y seguro vamos a evolucionar a otra cosa, y seguro nos llamaremos diferente, porque todos los años inventamos un nombre nuevo. Porque así es el, el proceso que llevamos y es la forma en que trabajamos, y nos ha funcionado muy bien. También porque no nos ponemos ningún límite, no nos ponemos tampoco, eh, somos como muy maleables, somos como una célula, que se va adaptando y nos pegamos con otra y nos juntamos con otra y nos separamos y a veces juntamos Y ese es nuestra, nuestro hacer. Así que la pregunta que nos hiciste está un poquito complicada. <risa> <risa> Pero igual digamos, eh, tenemos que evolucionar, porque como les decía, digamos, no pensamos en ese documento pasivo, ¿verdad? No pasivo, sino ese documento normal, generalizado de archivo, ¿verdad? Y tenemos vestuario, tenemos escenografía que queremos traer, que ya hay dos donaciones, no, una de vestuario y una de escenografía que andan por ahí, que todavía aún no tenemos como las condiciones, pero esperamos llegar. Esperamos tener en Costa Rica un centro donde se pueda acumular vestuario, donde se pueda tener escenografía y que eso permita a la gente tener también... Y cómo, cómo tocar aquello que se presentó hace mucho tiempo. Y sí, el espacio, evidentemente es muy complicado, pero ese ahorita nos funciona, nos funciona muy bien. Y si nos fuéramos a expandir, todavía la, la, la alhambra lo, lo tolera. Entonces hay otros espacios que podemos ir ocupando, por eso, no, digamos, a nivel no es tanto, sino que más bien quisiéramos expandirnos y realmente conservar el vestuario poder conservar que ya eso tiene otras normas o normas internacionales de conservación muy diferentes entonces el espacio realmente no, todavía no es un problema y todavía. podríamos expandirnos preguntas comentarios bueno yo quería hacer un, un pequeño comentario al respecto porque justamente el tema del almacenamiento es un problema, cada vez que se genera un centro de documentación es, es el gran tema, porque sabes que en un momento quedarás pequeño. Cuando se creó el Centro de Documentación de las Artes en Chile, nacimos en el Centro Cultural de la Moneda, pero cuando ya nacimos ya estábamos estrechos. O sea, sabíamos que en un momento teníamos que mudarnos de ahí porque no cabíamos. Y efectivamente esa muda pasó este año. Después de 12 años el archivo se, se cambia de lugar, sale del Centro Cultural de La Manuela por razones también político estructurales de, de, del Ministerio de Cultura porque se genera un Centro de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile que cumple digamos, o, o, o, un, cumple como las condiciones de un espacio de arte contemporáneo donde este archivo también queda mejor localizado conceptualmente pero a la vez era un tema de solucionar espacio. Porque eh, todo es, es el gran problema, porque generalmente los centros terminan siempre construyendo otros edificios o a veces mudándose, ya, o, o, en, o en, el, en los casos más críticos son donados a otras instituciones para ser albergados porque donde estaban ya no podían crecer más. Eso es, es un tema endémico. Sí. si hay alguna otra pregunta Yo quería preguntarles a ustedes eh, de pronto es, es menos vinculado a la catalogación y la organización y de pronto un poco más tirado a la parte interpretativa eh, pero a mí por ejemplo mi, mi, lo que más me interesa de los archivos tiene que ver con cómo allí uno es posible encontrar eh, historias que no se han narrado o como momentos de fracaso o como instantes que no ocurrieron, como lo que tenemos ahorita en teorética esta exposición de Virginia Pérez Ratón que se pensó para el año 99 en Guatemala y que no pasó, entonces tenemos ahí los bocetos del diseño y la correspondencia, y que tú eres capaz de reconstruir eso, ¿no? la correspondencia, la idea, el título de la muestra que le puso Virginia en ese momento, porque existen los archivos, sino esa historia de fracaso de esa muestra que tiene muchas aristas, se puede pensar en muchos lugares, si, si no, ese fracaso no hubiera podido ser contado. Y a mí me parece muy delicioso poder acceder ¿no? a esos momentos, este, sí, como de... Y incluso a mí curatorialmente me parece mucho más importante esos momentos de, de derrota, se puede decir. Derrota en el sentido de que no llegó al lugar protagónico de la historia del arte, sino que más bien se quedó como por atrás, ¿no? Eh, porque finalmente es muy relativo y creo que la historia está construida a partir de... de o sea, la historia está construida a partir de procesos que son muy complejos, ¿no? Y uno habitualmente suele ver lo que es el protagonista, suele ver lo que lo que triunfó, digamos. ¿no? Entonces creo que el archivo te permite como revolver y, y reorganizarla, ¿no? Como darle un pequeño golpe, como si fueras un doctor y estás como acomodando la columna vertebral y das un golpe a los huesos... Y se pueden reacomodar de otro modo. Creo que eso es una dimensión política, digamos, ¿no? Como reorganizar la historia del arte en términos de que políticamente puedan ser más importantes para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que es cura... para un curador eso es importante, ¿no? Cómo podemos los proyectos que estamos haciendo interferir en este campo de realidad, ¿no? En un clima de opinión. Entonces, en su trabajo, digamos, si ustedes tuvieran que pensar qué es lo que les ha interesado, les interesaría recuperar del archivo, más allá de catalogarlo, ¿qué sería? ¿Qué, qué, es eso? ¿Qué son esos materiales o esas prácticas o esas sensaciones ¿no? que les parece o a las cuales se dirigen? ¿no? Yo tal vez ahí pensaría, porque es distinto y yo lo, también lo he hablado mucho con Ale, la mirada que ella tiene del documento es muy distinta a la que yo tengo por las prácticas que establecemos, ¿verdad? O sea, yo cuando veo en la memoria, esa cantidad de afiches, ¿verdad? De, 70 80 o sea, para mí, la tinta, el papel, el tamaño, la forma en la que fueron doblados, o sea, me genera un montón de material de trabajo, para Ale, tal vez es como, wow, 1921, ¿verdad? Y el documento de pronto, como que, la temporalidad, ¿verdad? entonces ahí es un cruce como disciplinar, que ya de por sí te plantea como una mirada distinta, ¿verdad? pero sí hay algo ahí de eso, como usando como tu metáfora suculento, ¿verdad? Ahí... Hay algo que, que el tiempo va dejando en el documento que es muy rico para investigar, porque teatro pasa que de pronto tenés una temporada, luego dos años después tenés una segunda temporada, y puedes ver cómo el elenco cambió, y vos decís, qué claro, qué habrá pasado con esta actriz, por qué la cambiaron, hay como huecos ahí que uno puede empezar, claro, la directora de pronto, y empezar a... a de así, inventarte historias de qué pasó, por qué la presentaron primero en una sala pequeña, luego en una sala grande, cómo fue que hicieron el, el achicamiento, digamos ya escenográfico, las fotos son muy distintas entre una sala de teatro y otra, entonces podés empezar a ver esos dejos de historia que no es contada, pero que con la documentación uh -huh. o el imaginario ahí que, que tenés en el archivo podés eh, revisar, y a mí sí personalmente me ha pasado que voy a revisar como la gráfica, que es lo que más tenemos, y claro, hay, hay un montón de cosas que vos decís, se ha presentado, no sé, ponerle las tres hermanas de Chejo, no sé cuántas veces, este año, digamos, bueno, este año se vuelve a presentar, entonces tener la posibilidad de ir a revisar cuáles han sido las vertientes o las poéticas que han utilizado para montar las tres hermanas. Y por qué las tres hermanas de Chejo en este momento es importante montar, ¿verdad?, que pasó en el 80, que pasó en el 95, que pasó en el 2000 y ahora que va a pasar en el 2018, hay una línea ahí que, que es muy rica, que es, que es justamente como una línea lo que decís vos, política, ¿verdad? de revisar como las voces de los que estuvieron antes. Y eso es una cosa muy... A mí, a mí me gustaría agregar algo de lo que estás hablando, porque siempre me ha fascinado la cuestión del accidente o del error. O de la Porque en el mundo creativo, pues estamos en toda esta cosa del arte, el error o la, eh, ¿cómo se llama?, el accidente, es a veces lo que ha provocado esos toques de, de, esos instantes de acercarse a la genialidad, ¿verdad? Pero llegaron por una cuestión de, de, de susto, de otra por otro lado. Y en el caso del, del, del arte escénico que es un arte primero, en la construcción de un espectáculo a veces lleva una serie de accidentes. Que se logre, y, que se logre, y que se logre el producto final eh, muy redondeado y muy rico, a veces de puros accidentes. Porque uno dio pie a otra cosa y se abrieron muchas posibilidades y se enriquece el espectáculo. Pero esos procesos no se documentan. Y en el caso de nosotros en algún momento tendríamos que llegar a eso, porque eso es lo más rico también de los procesos escénicos. Entrarle a esos instantes, robarnos no, y a partir de ahí crear otros espectáculos completamente diferentes. Que nacen de un espectáculo ya dado, pero que son, eh, son robos. Eh, yo tiendo a fotografiar también los espectáculos y en realidad lo que yo estoy haciendo es robando instantes. Eso lo, las imágenes que me llevo a veces me dan pie a un, una multitud de posibilidades de creación tridimensionales o las mismas bidimensionales, pero que pueden crear otras lecturas y pueden desarrollar otros eventos escénicos completamente diferentes a partir de solo ese robot que uno está haciendo. Es, es, es muy rico esto. Y a nivel de arte, es, le da una infinidad de posibilidades. Bueno, yo estaba, to, estaba tratando de hacer un poco de... de, de, de, a, ver, de a ver qué, qué cosas podríamos... Bueno, por un lado, el, el, esto, el accidente... A mí el accidente de haber trabajado en esta exposición de Chile 100 años me, me abrió todo este mundo porque al darme cuenta de la, de, de la necesidad me pongo a hacer un proyecto como textos de arte, a recopilar para, para que exista, ¿no? Y después, cuando hicimos... Eh, a y, y eso también nos da... Eh, cómo te va abriendo también puertas de reflexión cuando tú haces una acción. O sea, la acción de hacer textos de, la, de arte, las pueden hacer una, una, una, una base de datos referencial, de repente después dijimos, pero queremos saber más sobre, estas sobre esta historia, estos documentos porque en el tiempo de los 80 estos hubo el movimiento de artistas trabajó muy precariamente hicieron catálogos, en offset y, y hacían y se trabajaban en condiciones muy mínimas y entonces se nos ocurre escribir, con contar la historia de esos documentos ¿ya? una cosa como ir, a ir al documento pero es de otro lugar entonces, ¿cómo se construyó ese documento? No, el conte no, no del contenido, sino de, de, de, el del contenedor. Y fue fascinante, porque entrar en ese, en, en, ese, en ese mundo de entrevistar a cada uno de los actores de, de los departamentos, de cómo trabajaban, de cómo hacían esto, o lo otro, las dinámicas, las estrategias, y luego la, las formas de, de pensar hacer el documento, Cómo como trabajaban, por ejemplo, en un departamento de estudios humanísticos de la universidad, prácticamente súper escondidos, ahí usando las, ma las máquinas de la imprenta de ese departamento, pero de algunas medio tránsfugas, y hacían sus catálogos. ¿ah? Eh, no tenían un duro, de, y lo hacían, y a veces hacían con muy poca circulación, 50 copias y así, ¿no? Iban trabajando. Eso nos fascinó, o sea, haber, haber entrado en ese mundo, de conocer cómo fue esos contextos, también, te, o sea, el, el, el, esos descubrimientos, ¿no? Que tiene, digamos, el, el investigar, el ir a el ir a buscar, te permite de repente encontrar una, una dimensión desconocida para todos. De que cuando decimos esto, pudimos también ponerlo en, en visibilidad y... y, y bueno, a partir de ahí después hubo otra gente que hizo otras investigaciones. Lo nuestro fue muy pequeñito y han, han habido después otra, otra gente que ha investigado mucho más profundamente sobre el de Departamento de Estudios Humanísticos, sobre la revista Manuscritos, por ejemplo, en Chile, que fue un, un único número porque después fue censurado, etcétera. Donde estaba Raúl Zurita por primera vez publicando sus poemas, ¿sabes? Cosa, co hitos, ¿no? Cuando, cuando empiezas a escarbar te vas, vas descubriendo. Por otro lado, en el lado de las frustraciones, también por, te encuentras con, con, el, con el lado B, la, la, la no posibilidad de acceso o la destrucción de los documentos también, o la desaparición. ¿ah? Cuando no se, no se conservan, cuando, cuando hay poca, poca circulación de este tipo, cuando hubo poca publicación y están perdidos, por ejemplo, el centro de documentación documentos importantes de, de la época no ha logrado tener el original y tiene que tener un fax, un, una fotocopia por ejemplo, en Chile estoy hablando y eh, y tú dices pero ¿cómo es posible? pero no han podido tener sabes entonces la desaparición del documento y eso también bueno te, podemos reflexionar pero más que reflexionar yo creo que, que de alguna manera los que trabajamos en este mundo también nos invita a ver Accion, a, a, qué acciones podemos tomar para que esto, digamos, poder de alguna manera evitarlo, ¿sabes? Hablamos con Miguel también de cómo hay archivos en las casas de los artistas que los tienen en condiciones precarias, pero no es porque los abandonen, sino porque no pueden hacer otra cosa. ¿Qué hacemos con esto? No? ¿Cómo rescatamos ese, esa memoria? ¿Cómo hacemos que, que este artista, que este actor, tenga la posibilidad de guardar su material en condiciones? o qué, hacemos, qué, hace, qué hace la institución, qué hace el gobierno. De alguna manera yo creo que ahí tenemos un reto, eh, todos, porque nos interesa o que estamos dentro de, de este campo, de ver de qué manera digamos, estas memorias se preservan y se accionan también para que las nuevas generaciones tengan acceso. Bueno, si no, hay, sí. si no hay más comentarios, quiero sí. agradecerles a, sí. a María, al de Luz, por su presencia y por compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias. gracias. Tenemos cervezas en el patio para quien quiera acompañarnos con un.